Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Bienvenidos a otra jornada de reflexión, de conocimiento. Parece ya teleescuela técnica, pero nos vamos a dedicar unos 20 minutos, más o menos, media horita, hoy a hablar sobre Vaca Muerta y esta, esta visión de un desarrollismo este que a todos nos va a traer eh, un, una, un, un, un arnia permanente, no vamos a estar en una tierra donde este, eh, va a estar todo al alcance de la mano... ...y no vamos a conocer nada de ese viejo Neuquén en el cual los hospitales este, se caían a pedazos... ...los cielos rasos estaban llenos de agua, las escuelas explotaban... Este, ...con docentes adentro, eh, donde había permanentes conflictos... ...donde los trabajadores, las trabajadoras tenían que poner el cuerpo... ...frente a la maquinaria de represión, eso quedó atrás... ...ahora estamos en una etapa en donde todo va a ser paz, armonía... ...y obviamente mucha obra pública y mucha plata que no sabemos de dónde sale... ...por qué hay tanta, ahora ya sacándonos la ironía... ...y por qué a los laburantes, las laburantes eso no se le nota... ...una ciudad, una provincia que recibe ingresos prácticamente como si fuéramos Barcelona... ...pero con una infraestructura social este, cada vez más eh, derruida. Estamos en el centro de la ciudad, estamos a una cuadra de casa de gobierno... ...a 20 minutos, por ejemplo, ya hay problemas con el gas, con el agua... Este, ...ya empiezan a llegar las facturas de luz impagables... ...y este detalle, con lo cual ya lo saludo al Fer Cabrera... ...que nos está acompañando, este, hay comedores que ya abrieron turnos nocturnos... que eso no había pasado nunca, no, no se había conocido... ...bueno, ya estamos en esa frontera, ya hay... Este, ...trabajadoras y trabajadores que van a comer a los comedores eh, populares a la noche, ¿no? Con lo cual hablamos, Fernando, de una situación gravísima en lo que tiene que ver con, con decenas de miles de personas... ...que empiezan ya literalmente a estar afuera, ¿no? De toda esta estructura. Bueno, gracias por la paciencia, perdoná la intro, quería más o menos meternos ahí... ...y bueno, que nos ayude a entender eh, a dónde estamos parados, ¿no? esta, Estas fronteras que se siguen expandiendo, todavía recuerdo esas primeras charlas con Obsur, ¿no? dicen que el fracking es la salvación, nosotros creemos que no, mirá ahora, ¿no? 300, ¿cuántos pozos hay en perforación? 2.500 pozos hay perforados en, en la provincia En la provincia aproximadamente, estamos en algo así como el 30% del petróleo nacional, el 30% del gas nacional sale de eh, esto que tiene menos de 10 años. Vaca muerta. Pero no, no es contradictorio lo que decía, digo, los desarrollos petroleros vienen con desigualdad, vienen con ese tipo de violencia, y no es una novedad neuquina, sino que es inherente a la lógica que, que imponen este tipo de, de proyectos, digamos, que haya alguna gente que puede hacer algún dinero, por algunos momentos, por picos también, ¿no? hoy estamos en momentos momento mediáticamente de récords permanentes, digamos. Claro. Eh, pero no, no se le extraño que en 6 8 meses estemos en un momento de caída, Digo, viene, viene pasando cada 3 4 años, desde, en estos 10 años hay un momento expansivo, un momento recesivo, eh, con, con poca transición en el medio, entonces desde el récord pasamos a la crisis, a la necesidad de dinero, además con sí. una sociedad que se acostumbró a, esta, a estos recursos hoy que mañana posiblemente los tenga. A eso iba, ¿cómo sale de la pandemia? O sea, ¿cómo sale del peor momento de la pandemia este, toda la estructura del fracking? ¿Cómo está hoy? Eh, no, en términos empresariales productivos, a, lo que hicieron el año pasado fue muy importante fue un año mayor en conexión de pozos algo así como 100, 130, pues, o sea casi duplicó lo que se hacía previo a la pandemia en conexión de pozos eh, entonces en términos empresariales en términos productivos, ha sido un año importante, bueno, los récords no son mentiras nosotros lo que decimos es que eh, estos récords vienen con estas otras aristas que no vemos con un estado que Pese a ser rico no puede aumentar los sueldos, con un Estado que no puede sostener o dar cabida a las tomas, digamos que no tiene herramientas, que bueno, eso siguen explotando la escuela, que los hospitales no tienen insumo. Eh, y eso, insisto, no es una particularidad, no es una mala gestión que por ahí la hay, pero sino que es propio del sistema, Digo, el dinero se queda en el circuito petrolero para los petroleros y, y para las empresas fundamentalmente más que para los trabajadores, claro. digamos, para algunos eh, vínculos de desentramados y del resto de la sociedad eh, ve las migajas con eh, una inflación creciente, con precios de la tierra que aumentan brutalmente, con precios de la comida que quieren o alquileres emular a, a los costos petroleros cuando, bueno, quienes no vivimos de esos salarios eh, cobramos mucho menos. Y este, este 2022 arranca también muy positivo en ese aspecto para ellos, ¿no? Sí, digo para ello hablo de las corporaciones no, no sí, eh, con, con algunos cuellos de botella digamos una el crecimiento se ha venido dando muy apalancado por una política estatal eh, hay, habría que diferenciar entre petróleo entre petróleo y gas pero podemos decir que en gas digamos hay corporaciones más vinculadas con la ejida nacional digamos empresas que tienen un foco de trabajo de Argentina con el petróleo hay empresas más transnacionales si se quiere interviniendo eh, pero lo que empieza a ver son dificultades en la infraestructura, entonces bueno uno puede sacar mucho crudo pero revientan los gasoductos, digamos las rutas que si bien han mejorado o han mejorado, han multiplicado los niveles de, de conexión del 2012-13 hacia la zona de explotación siguen siendo deficitarias, la, la, la situación de vivienda en, la en las localidades es muy complicada. Eh, pero bueno, volviendo a la infraestructura petrolera, digo, nos faltan caños hoy para sacar todo esto y se generan problemas vinculados con eso. Entonces, el Estado va a invertir para lo, generar eh, un gran gasoducto, un nuevo gasoducto muy grande que pretenden que en 2023 esté operativo, eh, que calculan va a salir 2.300 millones de dólares, que no han conseguido financiadores, no han conseguido capital para hacerlo, lo va a poner el propio Estado. Eh, en pos de que el gas llegue a la gente, o ese sería el argumento, o se pueda exportar y de esa manera conseguir dólares, en definitiva para conseguir dólares que Argentina no tiene, una buena salida de esos dólares vienen del FMI, pero sin poner en cuestión, sin rever, sin analizar la ganancia empresaria, eh, las bajas regalías, eh, entonces el sistema está así, nosotros ponemos gas para suplir la necesidad de la gente, supuestamente, eh, pero lo que está de fondo es un negocio que no se pone en duda. Cuando decís no se pone en duda, hablás de, de, de lo que nosotros percibimos como una especie de consenso generalizado en toda la clase dirigente de que eh, menos mal que tenemos esto pues si no estaríamos en la lona sin ver que estamos en la lona, o es una expresión por ahí, este muy burda la mía. Yo eh, prácticamente, salvo bueno, los sectores de, de izquierda más combativos, no hay ninguna voz ni en el progresismo local ni en nacional que tenga una mirada disidente respecto a esto que ustedes denominan también como ¿no? las zonas de sacrificio, la explotación extrema. No, no, hay, hay un consenso férreo eh, de los sectores políticos empresarios, diría yo, los sectores del poder del país, eh, que esto es una alternativa viable, necesaria, esperable, exitosa eh, y para eso hay que poner toda la carne al asador para que salga adelante, digamos. eso me parece que es in, incuestionable. Creo que hay un, entre un consenso y una resignación muy grande en muchos sectores de la sociedad, o hubo, que se empieza a resquebrajar más recientemente. Para mí, 2019, 2020, pandemia, han sido momentos donde la discusión eh, ambiental toma a nivel nacional, pero también la región toma un rol, toma un, un, un lugar que no tenía. Y en ese, en ese cuestionamiento ambiental, en ese darnos cuenta que el planeta es finito, que el clima es un lío, si no hacemos cambios sustantivos eh, nos vamos todo al tacho, que hay que cuidar el agua, eh, entra el fracking y Vaca Muerta como parte de esa crítica que esperemos tenga algún rebote en, en los sectores dirigencial, en el poder, que, que dé de, de eso, más espalda a quienes vienen diciendo, criticando, cuestionando este tipo de, de emprendimientos. Thank you.